Sí, gracias, Yerjan, Franci y a los demás miembros del equipo de este programa de mañana. El inicio de un año siempre nos va a plantear retos, porque quedan cosas pendientes del año anterior, quedan situaciones por resolver, planes que no se dieron o que quedaron truncos o que quedaron a medias y que permitieron... Eh, que no completáramos parte de lo que fueron nuestros propósitos. El inicio de un año entonces nos plantea una serie de retos que debemos comenzar a trabajar en ellos. Algunos prefieren olvidarse de algunas cosas y comenzar nuevos, nuevas propuestas, comenzar nuevos retos en este año. El presidente Abinader lo dijo y hay una información en la primera plana del periódico Hoy de la República Dominicana donde dice que todos los retos sociales y económicos merecen atención, dice el presidente de la República. Y es cierto, todos merecen atención, pero lógicamente hay unos que son más eh, importantes o merecen más atención que otros. Nosotros tenemos un comienzo de un año que es el, digamos, constituye el epílogo de uno de los años más difíciles que... Mi memoria recuerde eh, el año 2020, un año en que una pandemia azotó la humanidad y en que todos los países en una mayor o menor medida ha tenido que lidiar, ha tenido que, que enfrentar una situación de salud inesperada, desconocida, incapaz de saber su origen y para la cual no estábamos preparados. Lo que quiere decir que todo eso se suma a lo que ha sido la desgracia para muchos de este año 2020. Yo he sido toda mi vida un hombre optimista. Yo recuerdo, a mí me hacía, yo conozco una, un cuento, una, una historia de un padre que tenía dos hijos. Uno era muy optimista y el otro era muy pesimista. Y un día de Reyes, al pesimista le dejó una bicicleta. Y al optimista le dejó una caja de zapatos llena de estiércol de caballo. Y, lógicamente, como todo padre, sale a preguntarle a sus hijos al día siguiente, cuando los reyes, ponen los reyes, como decimos nosotros, ¿qué te dejaron los reyes? Le pregunta primero al pesimista y él le dice, mira, papi, me dejaron una bicicleta, pero... Ajá, ¿te gustó? Sí, sí, me gustó, pero yo estoy pensando si la uso o no. Ajá, ¿y por qué? Dice, mira, yo puedo... Me puedo caer, me pelo, me puedo dar un golpe. Si salgo a la calle a, a, a jugar en ella, puedo chocar a alguien o alguien me puede chocar a mí. En las aceras es más difícil. Imagínate tú que venga una persona mayor y yo la choque. Estoy pensando en usarla. Y cuando le preguntó al optimista, le dijo, ¿y a ti qué te dejaron los reyes? dice, me dejaron un caballo, pero todavía no lo encuentro. Sí. <risa> Lo estaba buscando. Exacto. Sí. Ya tenía la caja llena de estiércol de caballo. Él sabía que había un caballo en algún sitio, pero no lo tenía. Pero yo lo andaba buscando. O sea, es para que ustedes vean la visión de uno y de otro. Lo que quiero traer a colación con esta historia, con este cuento, es el hecho de que debemos ver este año como al niño que su padre le dejó la caja de zapatos llena de estiércol. De manera optimista. Recuérdense que hasta una patada en el trasero que te den... Te permite avanzar un paso. Hay que pensar siempre así. Esa filosofía de vida hay que llevarla. Este no es un año para uno lamentarse lo que pasó en el 2020. Este es un año para olvidar, para olvidar las desgracias que, que hemos pasado, pero recibir de ese año que pasó, los, los, los, las enseñanzas que nos dejó, la importancia que tiene para nosotros la familia la importancia que tiene para nosotros la salud, la importancia que tiene para nosotros el mantenerse unidos, la importancia que tiene para nosotros conservar la relación con todos tus seres queridos. Todas esas cosas que nos dejó el 2020, este es el momento adecuado para nosotros ponerla en práctica. Y comenzar, estamos apenas cinco días del 2021, 2000, del 2000, eh, eh, comenzar a pensar en que este puede ser un buen año. Joan Manuel Serrat tiene una canción que dice, hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Yo puedo decir, parafraseando al, al, al poeta catalán, yo puedo decir, este puede ser un gran año, plantéatelo así. Porque en definitiva, nosotros tenemos las enseñanzas que nos dejó este 2020 y al mismo tiempo tenemos, estamos enfrentando el comienzo de un nuevo año que puede ser halagüeño o no, dependiendo de nuestra actitud. Debemos de aprender a que las enseñanzas no se pierdan. Lo que nos dejó el 2020 tenemos que comenzar a ponerlo en práctica ahora, sobre todo las enseñanzas que nos dejó. Fíjense que yo soy de lo que creo, que independientemente de todo lo que ha pasado y de las quejas que han habido incluso aquí en este programa, Carolina Medina, por ejemplo, no descansó nunca de mencionar la irresponsabilidad ciudadana de salir a la calle y de hacer cosas que no debían de hacerse en medio de la pandemia. Pero sí, estoy de acuerdo con, con, con mi amiga Carolina en ese aspecto, pero también hay que reconocer algo. Y lo que hay que reconocer es que nosotros no hemos sido, no hemos sido la nación que peor de que de peor manera ha manejado la pandemia, sino todo lo contrario. No hemos sido la mejor, pero tampoco hemos sido la peor. Yo creo que tenemos, si anota se refiere, nosotros por lo menos pasamos la materia, aunque sea gateando. Sí, porque no es que la hemos manejado eh, pésimamente, tampoco la hemos no. manejado, porque en definitiva la cantidad... Pero no, no, no ha valido incluso dentro de la misma crisis... El dominicano la ha sorteado y la ha utilizado. Sí, sí, sí. Ha habido emprendurismo producto de sí. la pandemia. Ha habido muchas cosas. Entonces, hay mucha capacidad. De pienso desplegar. que lo que hay es que reflexionar sobre eso. Aprovechemos estos primeros días del año 2021 para reflexionar acerca de estas enseñanzas que nos dejó el 2020 y la posibilidad de ver en el, en el panorama del 2021, ver la posibilidad de que salga el sol y que todo se aclare y que podamos ver el horizonte con optimismo, a pesar de todo a pesar de una cepa nueva a pesar de todo lo que se diga con relación a que las cosas van, se van a complicar eh, uno no puede llevarse de las casandras que hay, hay muchas casandras que viven de crear eh, pánico y miedo y dice, por cierto vuelvo de nuevo a Joan Manuel el miedo Nunca es inocente, siempre tiene una razón. Crearte miedo, eh. Sí, vino poeta, <ríe> pero es verdad. ¿Eh? El miedo nunca es sí, inocente. Vino poeta, este nuevo año, peligroso. <ríe> ya esa edad, el hombre poeta es peligroso. <ríe> Bien, la, lo bueno, la idea que le quiero vender es eso. Vamos a ver el horizonte con optimismo. Vamos a ver sí. el sol naciente. No veamos la, la cayendo la noche sino ver el sol naciente. Le dejé, le dejo estas reflexiones y espero que muchos de ustedes la acepten como buena y válida y comiencen a ponerla en práctica. Gracias. Yo, yo no necesito mucho tiempo. Eh, eh, eh, te regaló dos minutos. Dos minutos te regalé. Ay, así que un día de esto te lo cobro. Sí. Gracias, bueno, amado, por gracias su comentario ti, del día de hoy. Y Miren, eh, Ibelice Pantaleón nos saluda. Hay una llamada. una llamada. Sí. Buenos días. Buenos días. adelante, Sí, gracias. Francis, ¿cómo está? Buenos días. Bien, a la las gracias. gracias. Eh, yo voy a tratar de... que me den un minuto para yo decir algo. Pero eso que estábamos donde... ahorita escuchando a Francis con el asunto de Betiano aquí, el problema que tenemos, es que lo primero que hizo la... el de la autoridad fue poner un señor ahí que fue tal Solano que fue el que llevó el haitianito aquello a Brasil Correcto. a denunciar el país, y eso es lo que pusieron ahí el Instituto sí. Nacional de Migración. Sí. Entonces, eso, eso, eso es una promesa de las autoridades, eso no es otra cosa. Parece una que hay cosa, una continuidad del plan. Quiere meter en mil haitianos por cada provincia, en cinco provincias, mil, casi 500 en un año. Ese es el proceso, el proyecto que hay. So, okay, pero la otra cosa es que quieren hacer ustedes como ciudadanos es, lo siguiente, este que este ese problema de ese semáforo que está entre el Palmar y el banco no le molesta a, a, a la gente, a nosotros los motorizamos Aquí hay un tapón desde la caperuza hasta el pueblo de la Altagracia permanente. ¿Cuál es el compromiso que tiene el ayuntamiento con esa persona? Ese banco tiene que meter su gente, que va por, por la vía, por la parte de atrás. Eso es lo que tienen que hacer para viabilizar el co eso. Te pregunto aquí, ¿cómo está el tránsito? El mismo tapón todos los días ahí en Palmares. Es un, un semáforo privado de ese negocio. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está cogiendo el ayuntamiento? ¿Qué está recibiendo que lo está perjudicando tanto a nosotros? Eso sea sin, in, imprescindible que eso lo quiten o que reformen eso. Muchísimas gracias. Pasen buen día. La otra solución es... Que abran una calle como si fuera una vía este, marginal, como hizo, por ejemplo, la gente de la farmacia. Hay una farmacia que hizo eso y bueno, no y no hace tapón para entrar. Bueno, hay tapón porque no es suficiente. Es una marginal muy pequeña. Sí, muy pero, pequeña. Eh, yo creo que... Pero para tú comprar no hace cosa, tapón. Eh, hay una parte que habíamos hablado, que en esa marginal está ahora ocupada por el tema navideño. Uh -huh que no debe de ocuparse, y ya lo había conversado, para darle viabilidad, porque aunque va a haber una solución pronto, pronto en la construcción que se está haciendo en Palmares, mientras eso sucede, hay que buscarle una solución a la viabilidad de, de, de, de esto. yo A mí me pasó algo el, el, el, cuando iba, el creo que fue el sábado, queriendo entrar a Palmares, y no me di cuenta, hice una imprudencia que parecí, di, le dije yo a me parecía uno de un sonata. Pero por favor. Mira. Con los no, no, a uno que anda en un sonata, ah, que yo conozco. No es a Yaryam, porque no él, a anda, sonatas, él anda correcto, al que anda dentro Ya, ya. Pero me parece, lo admito, cometí una, una barrabasada, una porque, pero fue que yo no me di cuenta una, que, que una estaba... Zona, una sonatada. Una sonatada. Y si así me metí, y venía, pero creo que hubo una culpa del motorista que venía con un señor, porque la, la otra parte del, que venía de frente estaba detenida. Y él fue que se metió, yo iba a doblar a la izquierda, What? pero le pasé por el lado al carro que estaba primero que yo, porque ah, no hacía nada. Y le estaban mandando a pasar. Bueno, mira... Hice quiero, una sonatada fue. Quiero aprovechar, quiero aprovechar para... Este es yo, yo, para, a, saludar, silencio, para saludar oye, a, oye, para saludar para un momento quiero, <ríe> quiero aprovechar para saludar llevarle un abrazo y felicitarlo por el por el año por el año nuevo a José López mi querido amigo y hermano José López y a su distinguida esposa y a toda su familia Ana Rubina y a todos los Ana, sí, Ana Rubina y sobre todo a mi querida hermana Belkis López su hermana que fue mi compañera de estudio y que Siempre ha estado muy activa en la calle. Sí, Así sí, que un sí. saludo, un abrazo y felicitación por Nos el año nuevo para todos ellos. Mira, entonces, con respecto, con respecto al ayuntamiento, tiene toda la razón. El ayuntamiento está inactivo en temas de solución vial en San Francisco de Macorís. Que le dije a ustedes que me iba a reunir con Siquio para hacerle la propuesta pero no hemos tenido la oportunidad por los constantes eh, situaciones, es decir, los trabajos. Bien, pero creo goza. que el y, ayuntamiento bien. tiene la obligación de planificar un orden en el tránsito local. Okay. Eh, eh, Belice Pandalvión de Salcedo dice, eh, hola, bendecido.